Señor presidente, señora Botella, la Catedral de Nuevas Tecnologías anunció hace más de diez años. Eh, yo siempre pensé que ese término catedral se refería a que iba a ser un faro de la innovación, que iba a ser un fanal que guiara a um, pues, las políticas de innovación y tecnología. Ahora parece ser que el fanal está apagado. Y yo simplemente lo que le quiero decir es que estos eh, diez años, yo, eh, ustedes se referían a Catedral quizás por la lentitud exasperante en abrirla a los ciudadanos y a las pymes. Y a mí me parece que es una auténtica vergüenza esta política de la tortuga, de esta lentitud tremenda que tienen. ¿Cuándo va a abrir la nave Boetiche? ¿Tiene usted un plan director? Para la navega. En Madrid solo hay un 12,2% de empresas con innovaciones tecnológicas, mientras que la media nacional es del 12 eh, es del 13,2. Estamos con menos porcentaje de empresas con innovaciones tecnológicas que eh, la media de España. Muchas gracias, le, sí, termino en cinco segundos, señora Botella. Una política inteligente para una ciudad inteligente es apostar por la tecnología e innovación, el nuevo modelo productivo, aquel que discutimos, bueno, por decir algo. Y por lo tanto le ruego, Muchas por favor, gracias. que certifique y no siga desmantelando. Ahora sí ya, con una política de cangrejo, lo Gémez. que estaba construido es, es, se cumple lo han un, quitado. Un